Hey guys. Hola chiquillos, este es el 247 y sé que muchas veces empiezo el vlog con diciendo hoy oh, es que voy atrasado, voy atrasado, voy a la pega, bla bla bla. Pero ya me despierto súper temprano. Aprovecho de hacer almuerzo, hago desayuno, a veces barro, a veces hago la cama. Me atraso porque hago un montón de cuestiones, pero hoy fue diferente. Son las 8.50 y desperté a las 8.30. Realmente estoy atrasado. Así que mientras trato de eh, irme lo más rápido posible... Eh, Ok, llegó la hora del pregúntale al árbol. si preguntaban si llegué bien en la mañana y 15 minutos tarde, lo cual. No sé por qué me he quedado dormido. Me compraron la visita en los AliExpress Y.. está súper bueno. Más rato los voy a robar. Vale su, me pregunta Cuando no haces vlog, Vlogs ¿es por dejar es porque dejas de grabar? o porque deja de editar yo creo que es una combinación de ambas pero eh, principalmente si dejo de grabar eh, no tengo material para editar entonces de hecho, la parte más divertida de hacer estos vlogs es editar, me pasa que tengo todo grabado y después cuando ando de mala y ando bajón me enfrento a editar y me sube el ánimo y es como, ah, oh, la sobra pero si me enfrento a editar sin material eh, no. pero que pongámonos de acuerdo que es pornografía. Ignacio Fuar hace siglos me dejó esta pregunta y nunca se la respondí. Sorry, Ignacio, ahora la Sauce, ¿cuáles son tus bandas favoritas? Mi top 5 de todos los tiempos de bandas favoritas, todos los tiempos, desde la más favorita a la menos favorita, es Beatles, Oasis, Kashmir, Animal. Que saca el nuevo disco el 31, así que aventó. Y Doves. Y actualmente estoy escuchando Caleta, lo haces falso. A tus amigos nuevos y a El Kevin John Hansen, viste. A estos tres últimos los escucho más que por su música. O sea, su música para ganar. Me encanta su letra. Es como el humor en las letras, en la música. Vale. María Daniela Sandoval Sánchez me pregunta que qué opino como músico y espectador de grandes festivales musicales. Mucho opino que el músico trabaja para presentar su música en vivo, hace discos para presentarlo en vivo, no eres músico hasta que tocas en vivo. No sé, los festivales son bacán, los músicos y nosotros los espectadores. No entiendo muy bien el contexto de tu pregunta, María Daniela, pero bacán, mucha música. Daniela Ponce, ¿podrías dar tip para usar Bullet Journal? Estrictamente bullet journal no es lo que yo hago Pero lo más importante que tienes que saber Es que puedes hacer lo que tú quieras Lo cual eh, a muchos nos deja en pánico Porque hacer lo que tú quieras es una infinidad de cosas Pero para tener un buen bullet journal Creo que hay que tener la mente experimentada probar algo y ver si funciona, probar algo y mejorar algo. Al final el objetivo de, de mis libretas es tomarla, no sé, en dos años más y decir ah mira, el 16 de marzo estaba pensando, ah tuve un sueño, tuve un sueño acuático. tuve un sueño, lo dije. Tengo el spread mensual donde listo varios hábitos que quiero hacer y que estoy tratando de lograr. Acá está el peso, la hora de sueño, mi estado de ánimo. Y otro es mi spread semanal, que es donde pongo los tours, los que voy a hacer en la semana. Entonces, tengo del lunes a domingo, eh, dividido en mañana, tarde y noche, entonces las cosas que tengo que hacer. Tengo un par de páginas especiales, eh, las películas que estoy viendo y los libros que leí. Como ven, soy súper malo a leer. Eh, Guardo ciertas cosas, este es como el bombón que me trajo mi sobrina de Brasil Que me lo comí el 5 de marzo, ¿cachai? Entonces como tener un anclaje los recuerdos Y... M, ¿harías un tag del tipo 50 cosas sobre mí? Estoy súper... O sea, he visto esos videos y son muy aburridos, como... Pero me gustaría hacer algo parecido, pero mejorarlo, pero tal cual si cuesta cosa de mí, no creo que haga, voy a darle una vuelta a eso. Y recomendaciones de lugares, comida, películas, canciones, momentos. Es mucho pedir para este Pregúntale al Árbol, pero me acabas de dar la mejor idea para un próximo episodio. Cuando la lleve a cabo te voy a avisar para que pongas atención. Pero ya hice unas recomendaciones de lugares que de ir a comer acá en Santiago y está haga ¡Eso! sería con el Paua de hoy, tengo que ir a El Klein, ¿eh? que también me inspiró para un episodio el próximo, <tose> del próximo... <tose> Estoy preocupado porque es como. Es mucha pega. Eh, Problemas en la pega. Eh, no en la actual, sino que en. Daño sobre pega. Problemas en la pega. Y. Estoy súper cansado. No, no sé a qué sea eso. No se olviden de dejarme sus preguntas para el próximo Pagua. No sé si hacer un 50 cosas de mí me. Como que. Eh, me. Pensar. En ver una hueá de esas me da mucha paja Pero si les interesa, da la zorra que me en el direct también eh, Tres cosas de ustedes Creen que el mundo debe saber de ustedes Y déjenme una cosa de las que quieren saber de mí En Volá Construimos el estado de preguntas ¿Qué hacen con estas cosas? De Sauce Por lo demás, si les gustó este video Dele, dele like Suscríbase Y si en Volá Compártelo con alguien Y así a Sauce lo ven. Espérate, acabo de referirme a mí en tercera persona. Ugh. Bandas favoritas, mi top 5.